Maximiliano, uh -huh. cuéntanos sobre la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. La Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales es prácticamente la sociedad científica más antigua que existe en Venezuela. Podemos indicar que el, el inicio o los inicios de la sociedad nacen justo cuando Alejandro Humboldt llega a nuestro territorio. Porque a partir de esa gran visita se dieron un conjunto de movimientos que sin duda desembocaron en la fundación en el año 1931 de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Entre el grupo de gente que fundó la sociedad están personajes destacados de nuestra historia científica como Henry Pitié, el Francisco Espejo, Eduardo Roel, Luis Razzetti y este, sin dejar atrás por supuesto a los hermanos de Vérez y al ingeniero Jesús Muñoz Tebas. La Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales nace con un fin, primero que nada la divulgación y la investigación científica. Con el tiempo, se convierte en la primera sociedad que en Venezuela habla de conservación y de preservar el medio ambiente. Incluso impulsa la creación de los parques nacionales y las zonas protegidas. Explora prácticamente más de 75 cuevas en el territorio nacional, destacándose, por ejemplo, la exploración de la cueva del Huachá. Adicionalmente, la Sociedad Venezuela de Ciencias Naturales le ha aportado al país su ave nacional, es decir, el turpial, su flor nacional, la orquídea y el árbol nacional. Por supuesto, ha estado involucrado en, esos grandes, en las grandes exploraciones, en las grandes investigaciones, porque ha sido facilitadora para ese trabajo. Hoy en día, nos enrumbamos en este nuevo camino, que es continuar nuestra labor a través del mundo digital. Esta es la manera en que la sociedad va entrando a este mundo digital, Aparte de, de los primeros pasos obvios, como la creación de la página web, etcétera, etcétera es la fundación o, mejor dicho, no, la constitución del comité o la sección de matemática y tecnología, que es la que enrumba este proyecto dirigido a ustedes, docentes, y en general público, a, a todo aquel que tenga interés en convertirse en un experto digital. Ok. ¿Cuál es tu visión del futuro eh, en los próximos años en relación a la tecnología digital? ...en nuestro país. Uh -huh. el, en general, el, el futuro que tiene la tecnología y todo el mundo digital... ...es continuar siendo una herramienta de desarrollo... ¿okay? ...que no va a sustituir, va a acompañar ¿okay? al hombre, por supuesto... A, ...al investigador. Va a ser algo eh, tan necesario como en su época lo fue, por ejemplo... ...el papel y el lápiz para todo investigador... Hoy en día, un investigador sin una computadora, sin un tablet, sin un teléfono inteligente, prácticamente se encuentra este, desasistido. O sea, de manera que no debemos ver la tecnología como una competencia, sino más bien como una herramienta que lo que nos va a hacer es mejorar la labor de investigación y divulgación de la ciencia. ¿Y por qué crees tú que es importante que los docentes, especialmente los docentes de preescolar y primaria, eh, aborden estas nuevas tecnologías eh, de esta manera bueno en primer lugar es por, por los mismos niños o sea, los niños ya viven en este mundo o entonces sea, si el niño ve que su maestro utiliza estas herramientas la motivación al aprendizaje es mucho mayor además que el maestro va a tener la oportunidad de hacer cosas de demostrar cosas y a través de estas herramientas motivar al, al niño a la curiosidad ¿okay? a la exploración y al estudio okay. ¿qué mensaje le darías tú a los docentes? para que se inicien en este programa y lo terminen? En primer lugar, yo, el primer mensaje que yo le mandaría a los docentes es que su labor es vital para el país ¿no? y para cualquier sociedad. A pesar de que no tengan el reconocimiento adecuado, su trabajo es el más importante que hay en todo nivel social. En cuanto a terminar esta experiencia, es que no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo a errar, no tengan miedo de preguntar, para eso es este equipo que ha constituido la sociedad tiene como fin acompañarlos a lo largo de todo este proceso, ¿okay? no lo abandonen porque sea Okay, no abandonen por tener miedo, inseguridad, sentir que son, eh, digamos que no están capacitados, Sí lo están, lo que tienen que romper es esa barrera del miedo, del temor a equivocarse, acostúmbense, como he dicho, hagan lo que hacen con sus alumnos, o en cierto modo lo que le impulsamos a cada alumno, equivócate, que vas a aprender, bueno, muchísimas gracias Maximiliano y eh, vamos a darle la bienvenida a todos los participantes en este en esta gran aventura digital. Muchas gracias.